No confío en ti. Tal vez él, pero yo no. ¿Cómo no? Va? La confianza de mi amigo no importa, Spartan Locke. Es la mía la que te tienes que ganar. ¿Y yo? Buscas adorno, buscas cosas. No es mi cargo oficial, pero se le parece bastante. ¿Y ahora casas a otros Spartan? No estoy casando a un Spartan cualquiera, sino al Spartan. Buscas a... 117. Uno, uno, no me han revelado la identidad de mi presa. Por eso yo te diré quién es. Hablamos de confianza, ¿no? ¿Puedo hacerte una pregunta? Los suyos lo llamaban demonio. ¿Era un insulto o un cumplido? Un insulto, por supuesto. Pero ligeramente respetuoso. Fue mi enemigo. En un tiempo, fue mi aliado y amigo. Esta relación se basa en hechos un poco. Complicados. Solo había una nave. ¿Una? ¿Estás seguro? Sí, la llamaban The Pillar of Autumn. ¿Por qué no fue destruida junto con el resto de la flota? Huyó cuando arrasamos su planeta. Pero la seguí con todas las naves a mi mano. ¿La primera vez que viste Halo, te quedaste cegado por su magnificencia? ¿Cegado? ¿Paralizado? ¿Estupefacto? ¡No! Y aún así los humanos pudieron eludir tus naves, aterrizar en el anillo sagrado y profanarlo con sus sucias pisadas. Nobles jerarcas, estoy seguro de que comprenderán que cuando el parásito atacó... ¡Debe haber orden en el concilio! Hiciste bien en centrarte en los Flood, pero este Demon, este Jefe Maestro... Para cuando descubrí lo que pretendía el Demon... Era demasiado tarde. Noble profeta de la verdad, estoy ya ha durado demasiado Tenemos que dar ejemplo con este chapucero El concilio así lo exige Eres uno de nuestros instrumentos más preciados Durante mucho tiempo has dirigido tu flota con honor y distinción Pero tu incapacidad para proteger a lo Ha sido un gravísimo error Más aún, ha sido una herejía Continuaré mi campaña contra los humanos No, no lo harás Pronto comenzará el gran viaje Pero cuando comience, el peso de tu herejía será un lastre para tus pies Y te quedarás atrás El blindaje estaba por fallar, hay viscosidad en la capa de gel. Sistema óptico, frito, y ni hablar de la fuente de alimentación. ¿Sabes lo que vale este equipo, hijo? Díselo al Covenant. Me dijiste que no habría cámaras. Y usted dijo que iría bien vestido. El pueblo necesita a héroes que, que, que les den esperanza, así que sonría, ¿quiere?, mientras nos quedan razones para sonreír. a una multitud. Si vinieron a oírme suplicar, van a quedar decepcionados. Está seguro? Caballeros, qué fortuna tenerlos de vuelta. Cortana, adelante. Otro contacto, señor, cerca de Io. Enviamos ondas para recabar datos. Lo siento, pero vamos a tener que darnos prisa. ¡Qué guapos! Gracias. Sargento Mayor, la Cruz Colonial se concede por actos de valentía y dedicación sin precedentes. Para un soldado del Mando Espacial de las Naciones Unidas... ¡No puede haber una herejía mayor! ¡Hagamos de él un ejemplo para los que no respeten el Covenant! Comandante Miranda Kiss, las acciones de su padre fueron acordes a las más honorables tradiciones del servicio militar. Su valentía ante una situación desesperada dice mucho de su persona y del UNSC. La Armada perdió a uno de sus mejores hombres. junto a nuestro grupo de combate A ver 15 naves de línea del Covenant están paradas justo fuera de la zona de fuego Aquí el almirante Harper vamos a enfrentarnos al enemigo Negativo almirante forme un perímetro defensivo en torno al grupo Comandante vaya a su nave y únase a la flota Sí, señor Tienes el cañón Mac Cortana en cuanto estén a distancia abre fuego Con gusto Hay algo que no encaja La flota que destruyó Rich era 50 veces más grande Señor, más contactos, naves de abordaje por montones. Pretenden utilizar nuestros cañones MAC para que sus naves de línea tengan vía libre a la tierra. Jefe maestro, defienda la estación. Sí, señor. Necesito un arma. Por aquí. Yo, dentro de tu cabeza, ya...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 Lo conseguiré.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 Recojan al jefe y vuelvan a Lean Amberclad. Entendido. Estado. Señor, el profeta está huyendo. Pido permiso para entrar en combate. Negativo, comandante. A los pesados para que me intercepten. Señora, ruptura del despacio este junto a la prueba del objetivo. ¡Va a saltar! Dentro de la ciudad. No hay tiempo, señor. Luz verde. Luz verde para entrar en combate. Rápido, tenemos que acercarnos ¡Señora, sin resolución del destino! No vamos a perder esa nave Tenemos que llevar a esta basura, cualquier celda es buena. ¿Por qué no lo tiramos con esos? ¿Les vendría bien la carne? ¿Ellos? ¿Y nosotros qué? Mi estómago gruñe y su carne está chamuscada justo como me gusta. Silencio, parecen Brons recién destetados. Su sitio no está en los calabozos. Los jerarcas han pensado en algo especial. De la verdad y de la piedad He traído a un incompetente. Puedes irte, Tartarus. Pero... Pensé... Y llévate a tus brutes Suelten al prisionero El concilio ha decidido Que se te cuelgue por las entrañas Y que tu cuerpo se exponga por la ciudad Pero a fin de cuentas Los términos de tu ejecución Dependen de mí Ya estoy muerto Cierto ¿Sabes dónde estamos? En el mausoleo del inquisidor. Así es. Aquí descansa la vanguardia del gran viaje. Cada inquisidor, del primero al último. Cada uno de ellos creado y destruido en tiempos de extraordinaria crisis. La sumisión de los Hunters, de Rebelión Grant. Si no hubiera sido por los inquisidores, hace mucho que el Covenant se habría disuelto. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. La destrucción de Halo fue tu error y cargas con esa culpa justamente Pero el concilio se excedió en celo Nosotros sabemos que no eres un hereje Esta es la auténtica faz de la herejía Alguien que pretende socavar nuestra fe e incitar a la rebelión contra el sumo concilio Nuestros profetas mienten Hermanos, abran los ojos Usarán la fe de nuestros ancestros para traernos a ruina El gran viaje es... Hay que silenciar a este hereje y a aquellos que lo siguen. Sus calumnias ofenden a todos los que siguen la senda. ¿Y de qué puedo servir? Ya no puedo comandar naves, ni dirigir tropas. No tal y como eres ahora, no, pero conviértete en el inquisidor y tendrás nuestras bendiciones para actuar contra la herejía. ¿Qué hay del concilio? Las tareas que tendrás que realizar como inquisidor son peligrosas. ¡Suicidas! Morirás como han muerto todos los inquisidores que te precedieron. El concilio tendrá el cadáver que desea. ¿Qué es lo que quieren que su inquisidor haga? Cuando nos unimos al Covenant hicimos un juramento Según Con nuestra posición, posición, todos sin, sin decepción. decepción Por la sangre de nuestros padres, por la sangre de nuestros hijos Juramos mantener el pacto del Covenant Hasta, Hasta nuestro último aliento Aquellos que rompan este juramento serán herejes Y no merecerán lástima ni misericordia Incluso en estos instantes usan las creaciones de los señores para difundir sus mentiras. ¡Nos aplastaremos! ¡Y seguiremos nuestro camino hacia la gloriosa salvación! Le siento bien esta coraza, aunque no puede ocultar la señal. Nada podría hacerlo. Es el inquisidor, el instrumento de la voluntad de los profetas. Pero estos son mis elites. Sus vidas me conciernen a mí. La suya no. Pues ya somos dos. Mm. Señor, no hay duda. La tormenta descargará en la instalación. Cuando llegue hará mucho que nos habremos ido. ¿Qué pasa? Ese hedor lo he olido antes. Esto me protegerá de la tormenta. Pero, pero ustedes se van a Inquisidor, ¿dónde está? ¿Ese apestoso Zebogaflock se ha encerrado bien? ¡No podemos pasar! Entonces lo obligaremos a salir. ¿Cómo? El cable voy a cortarlo que todo el mundo vuelva a las naves me lleven a la matanza. ¿Quién le enseñó estas mentiras? El oráculo. Hola, soy 343 Guilty Spark. Soy el monitor de la instalación 04. Pregunte al oráculo acerca de Halo. Pregúntele cómo nos sacrificarían en vano. ¿Más preguntas? Estupendo. Estaré encantado de asistirle. Los elites están ciegos, Inquisidor. Pero yo haré que recuperen la vista. Peligro el gran viaje. ¿Oráculo? ¿Gran viaje? ¿Por qué los entrometidos siguen usando términos tan poco adecuados? ¡Eso es el oráculo! Así es. Venga, nos vamos de este sistema. El sistema está frito, tendré que reiniciarlo Hágalo y descubran dónde estamos Perdón por el susto, sargento. ¿Sigue entero? Estoy bien ¿Jefe? Estamos bien Señora, hay un objeto Está entrando a nuestro campo visual Cortana ¿Qué es lo que estamos viendo? Eso es otro algo ¿Qué? ¿Qué? Así que esto es lo que descubrió mi padre Creía que Halo era una especie de superarma Lo es, si se activa, este anillo provocaría destrucción a escala galáctica Quiero toda la información que tengamos del primer Halo Planos, topografía, lo que sea No me importa si es información clasificada o no Sí, señora ¿Dónde está nuestro blanco? La nave enemiga se ha detenido sobre el anillo, señora Vamos a pasar justo por encima Perfecto Dado lo que sabemos del anillo es todavía más importante capturar al profeta del pesar Descubrí por qué vino a la tierra, por qué vino aquí Jefe, tome la primera sección, descenso brusco, asegúren una zona de aterrizaje Sargento, prepare dos salidas de Pelicans y sígalos A la orden, señora Mientras no pueda moverme ni luchar, pasaré desapercibida En cuanto salgan de la nave, van por su cuenta Comprendido Sobre el objetivo el 5 Agárrate bien Cuidado con la sacudida. Más ruido Supongo que sí Espera, vuelve Eso me pareció que decía El profeta del pesar Planea activar Halo ¿Estás segura? ¿A Encenderé este sagrado anillo Liberaré su fuego purificador Y abriré con sus llamas Una senda hacia el divino más allá A grosso modo Comandante, tenemos un problema. Eso he oído. Pero por lo que entiendo, el profeta necesitará un objeto, el índice, para activar el anillo. He localizado una biblioteca similar a la que encontró en el primer halo. Si los anillos son similares, el índice debería estar allí. Seguro que el Covenant está pensando lo mismo. Pues mejor lleguemos antes que ellos, sargento. Saque a sus hombres y nos vemos en la biblioteca. Sí, señora. Yo me encargaré del índice, sí, jefe. Usted acabe con el profeta. Nos ha dado toda la información que necesitamos. la flota del joven más grande que jamás he visto la más grande que nadie ha visto entra al templo y mata a pesar antes de que nos detenga Ha muerto un jerarca, comandante Teníamos al asesino Si no hubiera hecho que se retiraran los Phantoms ¿Estás discutiendo mi decisión? No, sagrado Solo expresaba mi inquietud de que los Brutes. Cambiar la asignación de la guardia fue un paso importante Pero los recientes eventos dejan muy claro que los Elites ya no garantizan nuestra seguridad Transmitiré su decisión al concilio Política. Qué agotadora. Inquisidor, ¿sabías que los elites han amenazado con renunciar? ¿Abandonar el Sumo Concilio? ¿Todo por este cambio de función? Siempre sí, hemos sido sus protectores. Son tiempos difíciles para todos nosotros. Aunque la aniquilación de los humanos nos produjera gran satisfacción, la pérdida de uno de los anillos sagrados llenó de congoja a nuestros corazones. Haciendo a un lado la pena. Renovamos nuestra fe en la profecía de que se encontrarían otros anillos Y así, nuestra fe ha sido recompensada ¡Halo! Su aliento divino se propagará por las estrellas Llevando a aquellos que sean dignos a la senda de la salvación ¿Pero cómo iniciar el proceso? Durante eones hemos buscado aquel que pudiera desentrañar los secretos de los anillos Un oráculo Y con tu ayuda lo hemos encontrado una humildad adecuada hemos formulado nuestras preguntas al oráculo y con gracia y claridad nos ha mostrado la clave viajarás a la superficie del anillo y recuperarás este icono sagrado con él podremos cumplir nuestra promesa salvación para todos e iniciar el gran viaje cuando el escudo haya caído, iremos directo a la biblioteca. No quiero hacer esperar a los jerarcas. El humano que mató al profeta del pesar. ¿Quién era? ¿Quién crees? ¿El Digon está aquí? ¿Por qué? Buscas ajustar cuentas. Recuperar el hijo no es lo único que me importa. <risa> claro. En el centro de esta zona hay un ícono sagrado que es fundamental para el Gran Viaje. ¿Debo encontrarlo? Nos abriremos paso hasta el corazón de esta placa, recuperaremos el ícono y quemaremos a cualquier flot que se interponga en nuestro camino. No se puede andar con tonterías con el parásito. Espero que sepa lo que hace. Seguro que quieren el icono. Inquisidor, siga. Yo me encargaré de estas bestias. Simón Su padre tampoco me pidió ayuda nunca. El índice está a salvo. Mackenzie, Pérez, ¿cómo va nuestra salida? Marines, me reciben. <risa> Tenemos problemas. Te va. Sargento, en el suelo. Johnson, ¿está bien? ¡Johnson! Un trabajo excelente, Inquisidor. Los jerarcas estarán complacidos. Es mi responsabilidad. Era tu responsabilidad. Ahora es mía. Te espera un sangriento final como al resto de tu raza de incompetentes. Y yo, Tartarus, cabecilla de los brujos, seré el que te lo proporcione. Cuando los profetas se enteren de esto, exigirán su cabeza. cabeza. Cuando se enteren. <risas> Inmácil. Ellos me lo han ordenado. Yo no enojaría a esa cosa. Demon. Este es Máquina en Nervio. Y su mente ha terminado. Este es Carnice. Y, y está más engañado. Máteme o libéreme, parásito. Pero no me haga perder el tiempo con charlas Hay mucha charla Y yo he escuchado A través de roca Y metal mi tiempo Ahora hablaré Y ustedes escucharán Saludos, soy 2401 Penitent Dungeon Soy el monitor de la instalación 05 Y... Yo soy el profeta del pesar Sumo consejero ¡Jerarca del Covenant! ¿Un reivindicador? ¿Aquí? ¡Por fin! ¡Tenemos mucho que hacer! Si queremos controlar el brote, tenemos que activar esta instalación. ¡Quédese! ¿Dónde está? ¡No se puede hacer nada hasta que termine mi sermón! Eso no es cierto. Esta instalación tiene un historial de éxitos consistente en 1.2 trillones de simulaciones y uno real. Está lista para ti. cuanto se la orden. ¡Entre todo lo que dejaron atrás, nuestros señores! ¡No hay nada más inútil que los oráculos! ¡No saben nada del gran viaje! Tú no sabes nada de contención. ¿Lo has demostrado un desprecio absoluto ¿No? hasta ¿No por los protocolos más básicos. La contención de este y el gran viaje del otro son lo mismo. Tus profetas te han prometido libertad de una existencia condenada. Pero en este anillo no encontrarás la salvación. Aquellos que construyeron este lugar sabían bien lo que hacían. No confundas sus intenciones, o todos morirán como ya ocurriera antes. Eso es cierto, Halo es un arma. Sus profetas están cometiendo un gran error. Su ignorancia ha destruido uno de los anillos sagrados. Timan no dañará a No ¿Vas a oír la verdad? Entonces debo mostrarte. Todavía hay tiempo antes de que la llave gire. Pero antes hay que encontrarla. Tú buscarás en un lugar probable. Y tú buscarás en otro. El destino hizo enemigos de nosotros, pero este anillo nos hará hermanos. Estamos todos muy preocupados. La liberación del parásito ha sido imprevista, desafortunada Pero no hay que dejarse llevar por el pánico Lo cierto es que este es un momento de regocijo Un momento que saboreará todo el Covenant Porque el ícono sagrado ha sido encontrado Con él nuestra senda está despejada Nuestra entrada en el divino más allá garantizada El gran viaje es inminente Y nada, ni siquiera los Flood podrán evitarlo du ¡Maten al demon! Divídalos, ¡Uno en cada Phantom! Las esperanzas de todo el Covenant descansan sobre tus hombros. Mi fe es fuerte. No fallaré. Déjenlo. El gran viaje no espera a nadie. Hermano, ni siquiera a ti. anillos inquisidor, los consejeros están muertos, han sido los bruts. Bestias desleales y malignas, los profetas fueron necios al confiar en ellos.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 a la tierra buena suerte cuando acabe con verdad no hagas promesas a una chica si sabes que no podrás cumplirlas qué es ese lugar los consejeros debían ver la consagración del icono, el comienzo del gran viaje. Todavía no hay tiempo para la la llave. Tengo que entrar. Suba, pues, Inquisidor, sea una forma de atravesar esas puertas. Escúchate, ¡No te gustó! Y tan muy claro que tú a mí tampoco. Pero si no hacemos algo, el Pelos es de escobeta va a activar el anillo. Y todos moriremos. Tartarus se ha encerrado en la sala de control. Bueno, resulta que tengo una llave. Vamos, consigue un banshee y dame algo de cobertura. Sabrá que vamos. Ven, humano. Es sencillo. Recoge el ícono con tus manos. Y haz lo que se te ha dicho. Por favor, con cuidado, este reivindicador es delicado. Una palabra más, oráculo, y te arrancaré el ojo. Ah. Que no es nada si lo comparamos con lo que te haré a ti. Tartarus, alto. Mm. Es imposible. Deje el ícono. Dejarlo. Y desobedecer a los jerarcas. Hay cosas acerca de Halo que ni siquiera los jerarcas comprenden. Cuidado, Inquisidor. Lo que dices es herejía. ¿Así? ¿Ah, Oráculo, ¿cuál es el propósito de Halo? ¿Un conjunto? ¡Ni una palabra más! Por favor, mejor no toques nada. Si quieres que tu cerebro siga en tu cabeza? Diles a esos chicos que se queden quietos. Adelante, haz lo que te toca. Los anillos sagrados, ¿qué son? Son armas de último recurso, construidas por los Forerunners para eliminar a posibles huéspedes Flood, haciendo a los parásitos inofensivos ¿Y esos que hicieron los anillos? ¿Qué les pasó a los forrunners Después de agotar todas las posibilidades estratégicas, mis creadores activaron los anillos Ellos, junto con toda la vida consciente a tres radios del centro galáctico, murieron, tal y como estaba previsto ¿Quieres ver los datos relacionados? Tartarus, los profetas nos han traicionado no, Inquisidor. El gran viaje ha comenzado. Y los Bruce nuevos elites serán la escolta de los profetas. ¿Qué es eso? ¿Una baliza? ¿Qué está haciendo? Se comunica a velocidades superiores a la de la luz con una frecuencia de... ¿Comunicándose con qué? Con el resto de las instalaciones. Enséñamelo. Protocolo de emergencia. En caso de desactivación inesperada, todo el sistema pasará a modo espera. Las plataformas restantes están preparadas para su activación remota. ¿Activación remota? ¿Desde aquí? ¡No digamos tonterías! Mira, campanita, no me obligues a... ¿Y entonces de dónde? ¿A dónde hay que ir para activar los demás anillos? Pues... ¡Al arca, por supuesto! ¿Y dónde, oráculo, está eso? Dispartan 117 ¿Me recibe alguien? Cambio Aíslen esa señal Jefe maestro ¿Le importa decirme qué hace en esa nave? Señor Estoy terminando esta lucha No entiendo la pregunta. 117, el jefe maestro. ¿No es tu amigo o es tu enemigo? desertó y la UNS se quiere que regrese. Voy a traerlo a casa Admiro tu sentido del deber, Spartan. Pero si abandonó el Revil, será por algo. No lo dudo, Inquisidor.